¡Amor! tú quién eres? ¡Hijo de...! ¡Deja que te agarre! Amor, ¿qué pasó? ¿Me puedes explicar quién era ese tipo? ¿Y por, qué? ¿Y por qué estaba en mi casa? ¿Cómo puse a engañarme en mi casa? Yo ni siquiera te he engañado con él Aparte se me olvidó comentarte que mi hermano venía a visitarnos ¿Y así es como lo recibes? ¡Qué vergüenza, Alejandro! Que no sabía que era tu hermano Le pediría que regrese Y espero que te disculpes con él ¿Entendiste? Pero él también tiene que pasar conmigo Mira cómo manchó como pastel Ay, por eso voy a hacer como un poco Ay. ¿Tú eres el chubby? Sí, así es Es un placer oficial Ay, No me digas oficial Dime, Alejandro Hablé con mujer. Por, por lo que pasó hace rato y te quiero pedir disculpas No creí que eras el hermano de mi mujer y me cogiste sorpresa y por eso reaccioné como reaccioné Yo también quería pedirte mil disculpas por ser muy irracional, he intentado cambiar eso Pero tengo mucho miedo a los policías Le dije a mi hermana que te avisara, por eso pensé que tú sabías que iba a estar aquí Mira, no te preocupes, mejor me pasa Que tú eres bienvenido, muchas gracias Alejandro Pasa Amor, amor, amor. Ay, amor ¿Por qué no me avisaste? ¿Qué te estás haciendo? Ay amor, tuve una llamada de emergencia de la comisaría y no tuve tiempo de avisarte Y bueno, está bien, y más o menos hay que re regresar a la casa, digo, para tenerte la comida lista Ay, Más seguro en la noche, corazón Está bien amor, cuídate mucho, Te amo Que algo anda mal aquí en mi casa. No estoy tan convencido que ese muchacho sea el de hermano de mi mujer. Me voy a salir de las dos. Alejandro, ¿qué haces? aquí? ¿No tenías que irte al trabajo? Te dije que no era una buena idea estar juntos Amor, por favor, todo tiene una explicación ¡Aquí no hay que explicar! Aquí solo puede haber dos hermanitos que dan mucho amor Alejandro, yo te lo puedo explicar, ella ah. me sedujo, me hizo amor. ¡Cállate, dejes de ser tan cínico! Ah. Amor, ¿por tan... ¡No me toques! ¡Quiero que te vayas de mi casa! ¡No te quiero ver aquí! ¡Amor, por favor! ¡Que me vas! Todo tiene una explicación! ¡Por favor, amor! Okay. ¡Chao! ¡Que me matrimonio de la basura! ¡Que me vas de la casa! ¡Amor, por favor te... No te quiero Las infidelidades son como el humo, no te lo crees hasta que no ves salir el humo.